El reclamo básicamente salarial y tiene que ver con un conjunto de medidas que se vienen llevando adelante desde el mes de marzo cuando CONADU firmó un acuerdo salarial que constaba del 30% en tres etapas, 16% en marzo, 7 en mayo y 7 en junio, que una vez consultado en muchísimas universidades del país dio como resultado una negativa, un rechazo claro, categórico por parte de afiliados y afiliadas. Especialmente de los gremios que hemos constituido el Frente de Asociaciones de Base de CONADU y también en convergencia con un amplio rechazo que se registró en CONADO Histórica. Esto habla de un, una amplia disconformidad por parte de la docencia universitaria y preuniversitaria del país que está solicitando que ese acuerdo se revise, que se adelanten las cuotas, que se pague en abril lo que se pensaba pagar en mayo y en junio en virtud de una inflación que, como es de público conocimiento, viene en una dinámica muy acelerada, que registró el 7,7% general o global en el mes de marzo, que es un dato que conocimos en los últimos días, y que verifica este malestar y disconformidad creciente que, que viene en aumento en el ámbito de nuestro sector, de la docencia universitaria nacional, y que le está reclamando a Leoconado que consulte más profundamente en las bases antes de firmar cada uno de los acuerdos. Esta es la tarea que se ha dado el Frente de Asociaciones de Base y el, el paro de hoy y de mañana básicamente es por una reapertura inmediata a la paritaria y que se puedan adelantar las cosas y renegociar un mejor acuerdo de cara a lo que resta del año. Hay que tener en cuenta que la paritaria llega hasta el mes de febrero, marzo del año que viene, y mientras tanto venimos registrando un deterioro del salario docente que en términos históricos ha perdido en el 2015 a esta parte un 36, 37% de poder adquisitivo. Es un deterioro enorme. Hoy los sueldos de la provincia están por encima de los sueldos de la universidad, cuando históricamente venía siendo al revés, eh, sobre todo en la etapa 2005 en adelante, que generó un blanqueo del salario, generó eh, un importante o significativo aumento del poder adquisitivo y hoy esto lo hemos perdido, 30 puntos en el macrismo y 7 puntos en el gobierno actual. Entonces esta, esta dinámica de deterioro del salario docente y su poder adquisitivo es lo que estamos combatiendo.